Hola amigas y amigos del rincongrafico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les explicaré cómo utilizar el color degradado en Adobe Illustrator Creative Cloud 2017. Lo primero que haré es crear eh, un documento nuevo, menú archivo nuevo y lo voy a crear en tamaño carta y lo voy a crear en color CMYK, que es el color para impresión litográfica o impresión industrial, le voy a decir crear, y lo primero que haré es crear dos formas, con la tecla Shift o mayúsculas oprimidas, sostenidas, voy a crear un círculo o un óvalo, como lo quieran llamar, y voy a crear también un rectángulo, totalmente proporcionados ambos, ahí están. Lo primero que debo hacer para utilizar o aplicar el color degradado en cualquier forma es primero seleccionar la forma a la cual le quiero aplicar el color, luego activo la opción de degradado debajo de, del color de relleno y de trazo. Hay que tener en cuenta que antes de activarlo debo seleccionar si yo quiero que el color de degradado sea aplicado en el relleno o en el trazo. Entonces que esté activado el relleno y luego activamos acá degradado. El color degradado se manipula o, o, o se modifica a través de la paleta degradado que aparece acá. Con este icono se abre o se cierra. Dado el caso que no les aparezca, simplemente se van al menú ventana y le dicen degradado. Y ahí les aparece la ventana de degradado. En caso que quieran aplicar degradado al, al trazo o al filete o a la línea, simplemente le aumentan el tamaño para que se note. Pasan para adelante el trazo o con la X, recuerden que pueden conmutar el color de relleno o el color de trazo y simplemente le dan degradado y ahí ya está en color degradado. Si yo quiero manipular el color degradado o los colores de un degradado, simplemente selecciono uno de los controladores, le doy doble clic y puedo elegir el color a mi gusto. Ahí está. Que activarlo acá degradado y lo hacemos acá ahí está como pueden observar es fácil sencillo no hay ningún problema para hacerlo lo pueden hacer sin ningún inconveniente ahora si yo quiero utilizar un color mezclado por mí simplemente me paso acá color y acá puedo editar los valores los valores en CMYK ahí está ahí lo puedo hacer sin ningún problema en el caso del color lineal que es uno de los dos tipos de color de grado que maneja Adobe Illustrator yo puedo decirle en qué grado o a qué grado quiero que se posicione el color para que se note más voy a agregar otro color más acá para agregar más colores simplemente separan, sale este más y ustedes dan un clic y automáticamente se empieza a generar. Entonces en el caso del color lineal yo le puedo decir a qué grado quiero que gire el color, ahí está, sin ningún problema. La otra variación de tipo de degradado que hay es el radial, ahí está. Ahí está el color radial. Si yo quiero quitar uno de los colores del degradado, simplemente jalo hacia abajo y automáticamente es eliminado. Ahí está. Lo mismo en este caso que tenemos el, el trazo, podemos hacer exactamente lo mismo que hacíamos. Lo que hacíamos con el, con el círculo. Ahí está. la otra manera de manipular los degradados es a través de la herramienta de degradado simplemente la activo en el caso del óvalo que tiene color degradado eh, tipo radial para manipularlo hay que pasarlo acá y por ejemplo yo puedo de acá girarlo en el caso en que fuera eh, lineal y desde acá puedo transformarlo ahí está o lo puedo rotar ahí está o lo puedo posicionar como yo quiera ahí está observen que es fácil da muchas opciones para la creatividad sin ningún problema y para aplicar color degradado al texto muy sencillo tomamos la herramienta de texto escribimos lo que queramos en este caso como la última versión automáticamente sale un texto lorem ipsum que es un color de muestra simplemente si yo quisiera eh, agregarle color degradado de manera directa no lo va a hacer. Para eh, aplicar color degradado a un texto, simplemente lo que debo hacer, lo que debo hacer es en este caso crear un, una forma a la que yo quiera y aplicarle un color degradado. Puede ser desde acá también arriba. Ahí está. Y luego de tener el color degradado que yo quiero aplicarle al texto me voy al menú ventana y busco una ventana que hay en Illustrator que se llama estilos gráficos y en estilos gráficos lo que hago es crear un estilo gráfico nuevo basándome en esto cómo lo hago simplemente lo arrastro acá o le doy acá en nuevo para que me lo cree o para eliminarlo desde acá esto toca hacerlo porque el texto directamente no se deja aplicar color degradado para ello toca toca crear un toca crear un, un estilo un estilo gráfico y ahí está y el texto continúa siendo totalmente editable como ven ahí está la otra manera para para aplicar color degradado a un texto si yo si yo quiero que el texto si no me importa que no sea editable ahí tengo el texto Simplemente es tomar el texto, me voy al menú texto y desde el menú texto, desde acá desde el menú texto le voy a decir crear contornos. Lo que en el medio de, de la impresión se llama convertir a curvas. Es decir, que si yo tengo una fuente especial y yo quiero que no me la pida si abro mi archivo en otro equipo que no tenga dicha fuente instalada, simplemente le doy crear, contor crear contornos o convertir a curvas y el texto se va a convertir en curvas es decir como si fuera un vector normal pero pierde totalmente su editabilidad y ya se deja que se deja aplicar el degradado sin ningún sin ningún problema pero la diferencia es que ya no es editable y le aplica el degradado de manera separada a cada a cada carácter eso ya van gustos en este caso para mantener la editabilidad del texto nos tocó crear un, un estilo gráfico y aplicárselo entonces amigas y amigos del rincongráfico.com espero que les haya servido este videotutorial que les sea útil y por favor pregunten comenten compartan un abrazo y hasta la próxima chao